Muchísimas gracias muchachos, Yerjan y a todos acá en el panel, todo el equipo a toda la gente que está con nosotros cada mañana. A propósito de la presentación del presidente Luis Abinader a los diferentes alcaldes del país, el proyecto Mi País Seguro, que es un plan de seguridad ciudadana que busca el presidente Abinader implementar y que conocemos ya nosotros de anterioridad que otros presidentes pues han buscado crear un plan de seguridad ciudadana para combatir todo lo que tiene que ver con la delincuencia en sus diferentes expresiones. Tenemos que realmente no han resultado ninguno porque tenemos eh, un nivel de inseguridad importante en nuestro país. Hablaba el presidente y el señor Chubasque, ministro de Interior y Policía, que en el plan piloto en el sector Cristo Rey en Santo Domingo se ha reducido en un 50% todo lo que tiene que ver con criminalidad, criminalidad en todos sus aspectos, según ellos. Pero viniendo a San Francisco de Macorís, que es donde queremos tratar el tema, de la inseguridad y lo que hemos estado observando, señores, en los últimos tres meses, la cantidad de asesinatos de manera deliberada que se han dado eh, básicamente en una de las zonas más peligrosas de nuestra ciudad, el sector San Martín o Rabochivo, como se le conoce, eh, llama mucho la atención de nosotros como franco macorizanos un gran nivel de preocupación de tanto lo que estamos aquí como lo que están fuera, fuera del, del, del litoral, lo que están en el exterior, a nivel nacional, se entiende que estamos fuera de control, en lo que tiene que ver con el control de la seguridad, que se le ha salido de las manos a la policía nacional, a nuestras autoridades locales para combatir el crimen organizado, para combatir la violencia en nuestra ciudad. Señores, no hace tres meses... Murieron asesinadas tres personas, entre ellos un niño de unos tres años en una peluquería en el mismo sector. Señores, no hace tres o cuatro meses muere o asesina otro joven ahí en el mismo sector San Martín por un parqueo. Señores, no hace tres meses asesinan a un joven llamado Alex sentado en un parque, aparentemente por rencillas. Estamos hablando de muertes deliberadas, sicariatos, rencillas, riñas, está tomando el control la delincuencia de las calles, no le das miedo a ello, tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer con la vida de los demás, porque no habrá una consecuencia, o están ellos tan empoderados con el tema de la inseguridad, que entiende que no va a pasar nada, porque estamos huérfanos de autoridades. Señores, lo que vemos en la madrugada del lunes, este asesinato de cuatro personas, porque la última que estaba gravemente herida murió, y alrededor de siete heridos, es lo que nosotros diríamos es el detonante en San Francisco de Macorís con la delincuencia. No podemos nosotros permitir que se siga asesinando, que sigan muriendo gente en mano de la delincuencia y el crimen organizado, desaprensivos. Estas muertes que he citado no es por el robo de un celular, ahí hay un crimen organizado, ahí hay delincuentes de alto nivel que están detrás de esa muerte. No es el que anda por la calle que te lleva la cartera, que de por sí ya es grave, porque estamos hablando de inseguridad, de que usted no puede salir a las calles, de que usted no puede ir a ese barrio, porque los mismos moradores dicen que la policía tiene miedo a entrar, o que le lanzan pedradas, o que están aliados, con los jefes de ese sector, que ustedes saben a quiénes nos referimos cuando hablamos de los jefes de ese sector. Es un paño tibio, y tenemos el título ahí: es un paño tibio a una herida grave que le está pasando a la Policía Nacional cuando envía militares, cuando envía los SWAT, cuando envía un contín militar a nuestro pueblo, sabiendo que esa no es la solución sabiendo que no es posible ni que es sostenible tener cantidad de policías o militares postrados en varias esquinas, en la Bienvenida Fuerte Duarte, en la Avenida Libertad o en Jrabuechivo. ¿Se va a solucionar el problema de la delincuencia y de los asesinatos que estamos teniendo en San Francisco de Macorís con esta medida? No, no es la solución. El Estado debe de garantizar la seguridad ciudadana a través de mecanismos de desarrollo, de implementar, Medidas que busquen su sanar un poquito. Nosotros en otras ocasiones hemos hablado del plan nacional que está buscando implementar el gobierno de Luis Abinader, llamado Mi País Seguro, el desarme de la población, eh, la carnetización de los motoristas, de los que usan eh, vehículos de dos ruedas. Además, eh, la matricula, matricula, matricula, o sea, matricular a estos ciudadanos, entre otras prácticas que el gobierno busca para disminuir lo que es la violencia en nuestro país. ¿Qué se necesita hacer para el combate a la corrupción? Pero el combate es real. Señores, ¿cómo es posible que los ciudadanos de un pueblo, que los moradores de un barrio saben dónde están los puntos de droga y la Policía Nacional no lo sabe? ¿Cómo no sabe la Policía Nacional que los tiroteos que se dan los fines de semana en Rabo en San Martín, están en manos de delincuentes que tienen sus que tienen ese sector, prácticamente se han adueñado de esa zona. Que en los últimos veces, meses nosotros hemos visto cómo han estado apoderados de esta comunidad. Que no ha sido posible resolver viendo la cantidad de muertes en manos de criminales que de manera alegre disparan al que esté en los lugares ya sea para cobrar deudas, sin importar el que se vaya. sumémosles a esto el crimen regular de las casas, de entrar a las casas a robar a las personas, de hablar de que en las últimas semanas ha habido un cambio en lo que tiene que ver con el crimen o los asaltos, Ustedes saben que, saben que tenemos un horario del toque de queda, que la gente ya está en sus casas cerrados temprano, en hora de las noches. ¿Qué están haciendo los ladrones? Que en hora de las mañanas, cuando la gente sale a trabajar, es que está incrementando el crimen. Siete de la mañana, ocho de la mañana, seis y pico de la mañana, donde sale la gente. Señores, vamos a recordar el agricultor que murió, que iba a su trabajo, en manos de delincuentes. No es posible que en San Francisco de Macorís, nosotros tengamos que ver cómo se siguen asesinando ciudadanos, gente seria, en mano de la, en mano de la delincuencia, de delincuentes, que le importa, madre, que le vale la vida de cada uno de nosotros o del que sale ahí a trabajar. Y que la Policía Nacional no ha sido capaz de que se minimicen los niveles de delincuencia y de asesinato que estamos teniendo en nuestra ciudad. Como así fuese agricultor, como así fuese joven eh, basquetbolista, deportista, que estaba en un compartir, independientemente de si fuera el horario del toque de queda, que de por sí está mal, no justifica que se asesine a un grupo de gente y se tirotea a un grupo de gente. No es posible que unas, unas personas, unos ciudadanos que estén en una peluquería, en un negocio, se le asesinen a dos o tres no es posible que usted salga a trabajar y no tenga la garantía de que las autoridades están para garantizar nuestra integridad física, no tengan la capacidad de hacerlo. Hace semanas, dos semanas más o menos, que trasladan el general Cenas Rojas de acá de San Francisco de Macorís y llega el que está y decía él que no estaba recibiendo, que en San Francisco de Macorís no había delincuencia, porque posiblemente se dé el fenómeno de que la gente... Cree tampoco en la competencia de las autoridades que sencillamente no se acerca al palacio, al, a la policía a poner sus denuncias. Indiscutiblemente en esta reforma que busca el presidente Abinader crear en nuestro país para garantizar en un nivel un poquito mayor la seguridad de nuestro país. Se hace más que nunca necesaria y San Francisco de Macorís lo sabe porque lo estamos viviendo. Estamos sintiendo los abates de la delincuencia en muchos hogares de nuestra ciudad, en los negocios, en la gente que sale a trabajar temprano. No hay una garantía para usted que sale a las calles, para usted que está en su barrio, en su comunidad. Es un paño tibio venir y traer y hacer ese espectáculo y ese montaje de militares y de policías potrados en las esquinas que no van a poder permanecer por mucho tiempo y que tampoco daría como resultado una disminución de la delincuencia en nuestro pueblo. Eso es falso. Eso no va, eso no va a resolver la problemática que tenemos con el tema de la delincuencia. Deberíamos nosotros profundizar qué se debe de hacer en esas comunidades donde la tasa de desempleo de madres solteras, de hogares disfuncionales, de puntos de drogas, de crimen organizado, de delincuencia, de menores en las esquinas y de adolescentes en las esquinas haciendo nada, donde usted entra a un fin de semana, un lunes a, un, a ese barrio, y eso parece un Vietnam, de las basuras en las calles, donde supuestamente los llamados piperos o gente que son... Eh, que tienen problemas de alcohol y de drogas, que andan en las calles prácticamente de vagabundos, tiran las basuras en las calles. Da pena y vergüenza en lo que se ha convertido esta comunidad, este sector, pero no da pena y vergüenza por ellos, por la gente que vive ahí, porque hay mucha gente que es seria, hay mucha gente que trabaja, pero hay un grupito que las autoridades, no sabemos si es que le ha permitido, pero sí los ha dejado que se adueñen de ese sector. Sumarle esto, los niveles de delincuencia San, que tenemos en San Francisco de Macorís, sumarle los llamamientos a manifestaciones huelgarias que hacen los grupos populares hasta dos veces al mes, donde hemos tenido ocasiones que se ha hablado de dos días un movimiento y dos días el otro movimiento. Esto crea una imagen negativa muy, muy, pero muy grave para San Francisco de Macorís. Un pueblo donde tú estás viendo que están asesinando a la gente por mes, dos y tres, y que le disparan a uno u otro sentado en un parque. Un pueblo donde tenemos manifestaciones huelgarias de dos, tres o cuatro días, debe de revisarse. Debemos de empoderarnos. El sector empresarial de San Francisco debe de empoderarse. A propósito, eh, hay una reunión hoy en ese sentido en el Ayuntamiento Municipal, y esto que hablaba el presidente Luis Abinader ayer, que es un plan a mediano y corto plazo. El que es a corto plazo es el de desarme de la población, la, la matricular a los ciudadanos, de los, a los motoristas, y otros aspectos que conlleva el plan, que más en otras ocasiones hemos hablado de, del mismo. Lo que es indiscutible aquí, es, amigos televidentes, es que nosotros necesitamos reformar esta sociedad San Francisco de Macorís que hacia donde quiero dirigir el comentario necesita, necesita de la intervención de nuestras autoridades pero no que se postren por dos o tres días en las esquinas de la Bienvenido Fuerte Duarte o San Martín es que se intervengan esas comunidades, esos barrios esos grupos orquestados ese crimen organizado que se está dando en nuestro pueblo el sicariato señores la gente que de manera deliberada le salta tiros a un grupo que esté por ahí sentado. Y que si usted está con uno al lado, usted no sabe si le van a caer a tiro y usted se va sencillamente. Nosotros no podemos permitir que nuestro pueblo de gente tan trabajadora, de un pueblo tan productivo que busca salir adelante, porque aquí hay mucha gente que se esfuerza por crear las condiciones para tener un nivel de vida, un futuro asegurado y trabajar por el bienestar de su familia, de su sociedad, de su país, y tener un mejor nivel o calidad de vida. No es posible que la delincuencia se esté apoderando de San Francisco de Macorís. Y que nuestras autoridades lo que hagan sea mandar dos o tres militares. O 20 o 30 o 40 por dos o tres días. Que sabiendo ellos que eso no va a resolver el problema de la delincuencia. Ni que va a resolver el hecho de que estén disparando de manera alegre. De manera alegre ya sea por la situación que sea. Necesitamos, cierro diciendo, necesitamos nosotros que San Francisco de Macorís disminuya los niveles de delincuencia y de asesinato que se están dando. Y para eso están nuestras autoridades que deben de darnos respuestas.